Morena provocó a Jorge Real sacándose fotos con su peor enemiga. Morena Real no da el brazo a torcer, y parece estar dispuesta a todo con tal de destruir a su padre. La joven tuvo una nueva estrategia para sacar de las casillas al conductor de intrusos, y seguramente lo logró ya que no tuvo mejor idea que posar con su archienemiga. La hija del periodista de espectáculos, le declaró la guerra hace dos semanas, tratándolo de extorsionador, de haberla echado de su casa por Agustina Camfer, de maltratarla verbalmente, de amenazar a la familia de su novio y a ella misma, entre otras barbaridades. Incluso intentó suicidarse cortándose las venas por este escándalo, pero ni aún así cesó el conflicto. Ahora, Jorge Rial recibió la peor noticia, su hija se sacó una foto con Natasha Haidt. La mediática aprovechó este momento de debilidad de la jovencita para acercarse a ella. Y se mostraron unidas en las redes, ante la sorpresa de todos. Adopté almohadilla de león.